Otro mes que comenzamos, otro momento de vida que el Señor nos regala para poder empezar. Así que comienza el mes, veamos qué podemos recomenzar nosotros. Qué cosa podemos empezar hoy día, algo especial para este mes. Qué lindo, todos los días, todos los días comenzamos un día nuevo, todos los momentos son nuevos y todos son para... Poder ayudarnos en un momento mejor en nuestra vida y en el que nos rodean Vivir en forma especial, aquí en Chile, celebramos el Día del Trabajo. El Día del Trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Que estoy sin trabajo? ¿Que esto sea. Perfecto. O sea, no depende de nosotros eso. No depende de ti ni de mí. Pero el trabajo interno que podemos hacer depende, sí, del querer nuestro. Entonces, hoy día hagámonos un propósito, Hoy día del trabajo, voy a trabajar por mí, no con orgullo y soberbia, sino por mi interior. Voy a trabajar un poquito más en mejorar, en ordenarme. ¿Ah? Bueno, exactamente, y veamos qué nos va a ayudar para ese trabajo interno. La palabra de Dios, que es nuestra luz, que es nuestro guía, que es nuestro alimento. Y veamos hoy día en Romanos 8, 14. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo. Nos ilumina a través de esta palabra. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Palabra de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Te dejas guiar por él. Te deja guiar cuando vas por ahí, cuando vas por acá, cuando vamos por los lados. Te dejas guiar realmente por él. O te deja guiar por el mundo, por la masa, por lo que dices por lo que tú crees, por lo que tú sabes. O guiar por esa persona que vino, que ya lo vimos hace poco tiempo atrás. Dios la vida por ti oh. y te dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida, no tengas miedo. Yo estoy siempre contigo. Entonces, él te golpea todos los días en la mañana el corazoncito para que tú le permitas entrar y poder como buen padre acuñarnos, levantarnos, consolarnos. Pero no lo puede hacer si tú y yo no le damos permiso. Así que hoy día en el día del trabajo, por lo menos en Chile, <risa> trabajemos por este corazoncito, por este interior. Que lo que esté en el interior bien va a reflejar, va a representarnos en nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y nuestra carita. Entonces, trabajemos para sanar esas heridas. Trabajemos para sacar todo eso que todavía está dentro y me quita la paz. Así que hoy día, en el Día del Trabajo, Señor, ayúdame a trabajar por mi interior, para que tú puedas entrar feliz y gobernar esta vida para que sea plena de paz, amor y felicidad, que es lo que tú esperas de mí.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 no oh, se puede llegar mamá, a amar. Hoy te quiero declarar con Cristo, mi amor, las manos, pues en lugar. Hoy te si yo lo sé, oh, lo siento señor. en mi corazón. Si estoy te amaste, obliteré. Señor, llegó a amor, hoy te, no quiero, declarar amor. Oh, hoy te amor. quiero declarar mi amor, oh, Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh, Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, Señor.